Los meteorólogos temen que el huracán Laura gane fuerza rápidamente hasta convertirse en un catastrófico meteoro de categoría 4, aún más potente de lo previsto anteriormente, mientras su ojo sigue acercándose hacia Texas y Luisiana, golpeando con sus vientos y lluvias gran parte del Golfo de México. Laura se ha convertido en un huracán tremendo en las últimas horas, amenazando con arrasar viviendas y anegar comunidades enteras. Ha tenido una intensificación notable y no hay indicios de que vaya a detenerse pronto mientras avanza sobre las cálidas aguas del centro del Golfo de México explicó el centro de la costa del Golfo de México cerca del límite entre los estados de Texas y Luisiana, donde los meteorólogos dijeron que la marejada ciclónica coronada por las olas podría sumergir comunidades enteras el huracán también supone una amenaza para un importante centro energético del país de acuerdo con el gobierno el 84% de la producción de petróleo petróleo del Golfo y cerca del 61% del gas natural se pararon. Cerca de 300 plataformas han sido desalojadas. Larza y Hagamos Noticias, Marisol Camacho.